Para la música urbana, fallece el jarapero Relámpago La Amenaza en Nueva York. El jarapero dominicano, radicado en Estados Unidos, Relámpago La Amenaza, falleció en la ciudad de New York, presuntamente por una sobredosis de droga. La información fue confirmada en el, por el empresario Santiago Matías, mejor conocido como Los Lofoque, por Yagayay, productor ejecutivo de artistas urbanos, Matías dijo que aunque el joven no estaba en su mejor momento, era dueño de muy buenas canciones, entre las que resaltó Panda y San Valentín, y aclaró que no fue violenta la muerte, que es a la familia que debe dar los pormenores del deceso del joven. A través de las redes sociales, muchos colegas han expresado su, su pesar por la muerte de Relámpago, la amenaza entre ellos, Doa Montana y El Mayor Clásico, entre otros. Este joven, quizás eh, el ambiente popular no lo conozca mucho, pero era un joven muy talentoso. Eh, escribía muchas canciones para otros artistas porque hay personas que creen que si tú no te pegas, tú no, tú no te beneficias de la música. O sea, tú no eres un artista y es que escribes un compositor. Y él pegó también un tema con El Mayor y con Arcángel también eh, de, en, en rap que no es lo mismo tú seguir el urbano, que tú sigas, hay gente son muy fanáticos del rap. Sí. Entonces en ese ámbito que era el rap, lo de él, se dio mucho a conocer en, en Estados Unidos, New York. Y es media está la canción que difunde. Sí, sí, sí, no, son, son canciones que no, usted puede que no se puede poner en televisión. Pero después <risa> Bueno, ¿Está? si alguien la conoce, que la, la tararear. ¿Tú yo no la no? conoces? No, no, no. Cuidado, eh. Usted no, sale no. aquí en cantadera. Me va <risa> a ponerlo ahí. Sí, es una, una pena, es una que, pena que, porque joven. tanto los muchachos como Capuchino, eh, Tal y Goya, intentaron ayudar a este muchacho, pero ya cuando están sumergidos en las drogas, sí. que dio libre a uno, libre a cualquier persona cercana a uno de, de, de esa droga, incluso él eh, estando pegado, pensaban que iba a dejar eso, pero a veces hace falta un asesoramiento de alguien exacto, eh, que lo oriente cuando existe la fama. Es lo que dice la, el himno de, de Raab, la fama no es para todo el mundo. Así es. ¿Tiene? Usted piensa que tiene a Dios agarrado la mano y cuando viene a ver Dios está más lejos de, lo que de usted se usted. Claro, es así. Lamentamos uh -huh. las pérdidas. Sí. Este programa según el dolor de la familia de Relámpago. Eh, el es del coro de Down Montana, de Montana, Taliboya, sí. esa del gente, bron, la gente esa Suprema, gente de New York. ¿qué? El Bronx. Fue sí. de una sobredosis, verdad que, que murió sí, a causa de de, de, sí. de entonces eh, el artista a veces se cede mucho con lo con los vicios y, y la droga, ¿verdad? Eh, y es lamentable que muchachos jóvenes como él, con mucho y, talento, con mucho talento sí. Eh, hay muchos, recordemos que hay muchos jóvenes del, del mundo del la que han perdido la vida por esto, por la eh, Recordemos a no, Amy vicio. Winehouse. ¿Te acuerdas de ella? Eh, ¿se, se la conoce, Amy Winehouse. Eh, eh, Amy, Amy, Amy Winehouse. Con 26 años en su mejor 27, momento, 27, 27 años, en su mejor momento, Frum, una sobredosis. Mm, yeah, no, sí, sí. el ella cantaba de, de soul y, wow, y de jazz, pero estaba súper pegada en esos tiempos. Uh, sí, no siempre a los 27. Incluso relá. ¿Disculpa? cuántos años dice ahí? Sí, no hay, que tenía... No, no lo dice. No. no lo dice, bueno. Pero era super joven. Sí, pero, no. sí, pero no, no, no. Relá Relámpago pegó esa canción con el mayor. Muy... moviéndolo los kilos. Sí. moviéndolo los... Ustedes nadie me paran. Eso me... Claro. Claro, sí, sí, y, sí. Y, y siempre están pegados para allá en un mundo. Sí, porque es otro, otro mundo allá. En el, en, en el sí. allá Hacen su par igual que, Durísimo, que se hubieran pegado a nivel mundial. Es un mercado para la música dominicana. Allá hay otro mercado, Bronx, allá claro, mira sí. lo que es Menor Bronx, Capuchino, el mismo DOBA. Es como el barrio de Nueva York. Ajá. Sí, entonces allá ellos tienen otro movimiento donde la música se consume mucho, la música de ellos. Sí, el rap, el, rap y el, trap, trap. El, trap, el trap, más que todo también, el Lito Quirino, Taligoy, sí. y esos muchachos. mesías ah, sí, es también. 73, sí, que son de allá. Entonces, quizá mucha gente tenga poco conocimiento de aquí, eh, de, de él como yo, que tenía poco conocimiento, pero allá ellos son estrellas y son iconos de la música allá. Entonces, lamentable la muerte de este joven a destiempo. Por la, por la droga y el, los artistas jóvenes que van subiendo que cojan de ejemplo esto y que... Claro que no. Eso oiga. es así. Es muy lamentable. vamos a una pausa y retornamos. Tenemos un invitado, eh, un artista, Felipe Pimentel, estará con nosotros en tan solo minutos. Nos va a cantar un chino, va a hablar de lo que es la palabra de Dios. Porque también tenemos eh, que nutrirnos, ya que este muchacho va por el camino viado, vamos vamos eh, Vamos eh, claro, que ayudarlo. Vamos a ayudarle a este muchacho, claro. Claro. Y, y con una muchacha que también visita la iglesia, sí. debe comportarse, ay mamá, está buena.